Más inclusión. El lunes 17 de junio se realizó una capacitación de más promotores y promotoras de inclusión en la Intendencia de Montevideo. Participaron voluntarios de diferentes zonas del país, quienes serán multiplicadores de la experiencia en sus respectivos departamentos. Organizó esta actividad el Programa Nacional de Discapacidad del Mides, junto a la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, la Unidad de Integración de la Comuna Canaria y los Centros MEC. Primer diploma. El 21 de junio culminó el curso de capacitación en auxiliares técnicos en prótesis inferiores. Este curso de un año se realizó para seis estudiantes. Ellos serán los que sustituyan a los técnicos cubanos cuando concluya el convenio entre ambas naciones. Es el primer curso con estas características en Uruguay ya que no hay instituciones públicas o privadas que impartan esta carrera. Prendas para todos. Alumnos de segundo año de Arte Textil de la Escuela Técnica Palermo presentaron un proyecto para la realización de ropa accesible para personas con discapacidad motriz, con el objetivo de facilitar a este grupo de personas la utilización de diseños cómodos y adaptables. UTE se compromete. En el marco del Compromiso de Accesibilidad 2013, UTE presentó sus compromisos asumidos para el correr de este año. Se destacaron, entre otros, la realización de jornadas de sensibilización para los empleados, el dictado de cursos de lengua de señas por parte de funcionarios sordos como docentes de dicha lengua y la redacción de una política de accesibilidad para la organización. Humanidades en Seña. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República se encuentra implementando políticas de inclusión desde el 2010 comenzando con la accesibilidad en el medio físico, diseño de señalística y actividades de sensibilización entre otras. A estas medidas se le suma desde hace algunos años la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lenguas de Señas Uruguaya, español, única dentro del campo nacional. Mides y aduanas apoyan Centro de Atención a la Discapacidad en Villa Constitución. La Asociación Grupos de Padres de Niños con Discapacidad de Villa Constitución, en Salto, accedió a un local para refaccionar e instalar un centro de atención especial para niños y adolescentes de la localidad y zonas aledañas. Esto fue posible por un acuerdo de la organización con el Mides y la dirección de aduanas para satisfacer una demanda de las familias que también recibirán apoyo de otras instituciones. Mírame cuando te hablo. Franja en TV Ciudad dirigida a personas sordas y a quienes quieren cruzar el puente hacia la lengua de señas.